Realmente el evento ha sido gratificante y he este, obtenido muchos conocimientos que de plano no, no sabía y bueno ayer tomé el taller de mapas conceptuales y realmente igual como lo, lo acaban de poner bueno exponer en la ponencia, sí este, me pareció realmente bueno y una estrategia muy buena como yo apenas voy en la licenciatura pues sé que puedo yo tomar de esos conocimientos y prepararme más. Y bueno, en algún futuro dar clases y pues ser la mejor.